Vamos con dos noticias de Messi y el PSG Empezamos por la primera Países Bajos tiene argumentos suficientes para soñar en grande en el Mundial de Qatar 2022 Cuenta con históricos antecedentes Un entrenador de experiencia como Luis Van Gaal Y un plantel rico de jugadores jóvenes y de buenas características Por lo tanto, en una mesa con varios nombres puestos como candidatos a lograr el título La naranja no tiene nada que envidiarles a las selecciones integrantes de este selecto grupo Además, para su comienzo de recorrido dispone de cierto favoritismo a llevarse el grupo A y compartirá con el país anfitrión Ecuador y Senegal. Sin embargo, Argentina es el equipo que el combinado neerlandés observa con cuidado, lo que reveló Virgil van Dijk. El defensor de Liverpool palpitó el certamen internacional y destacó la fuerza con la que se enfila la albiceleste que genera temor con su principal figura Lionel Messi a la cabeza. En una entrevista con ESPN, el zaguero expresó, Argentina tiene un grupo increíble, creo que los equipos sudamericanos tienen esa pasión porque los puede ayudar y tienen jugadores de mucha calidad en todos los puestos, desde atrás para adelante, en la misma línea y sin sin perder de vista la presencia del delantero del Paris Saint Germain aseguró: Messi también estará ahí y serán una amenaza. Estoy 100% seguro, pero es el mundial y puede pasar cualquier cosa. Al referirse a la estrella argentina, a Van Dijk también le consultaron por Cristiano Ronaldo, en una comparación entre los dos grandes futbolistas que marcaron una era en el deporte a partir de una atractiva rivalidad en sus carreras. Es loco pensar en la cantidad de goles que han marcado. Vi que Ronaldo tiene 700 goles en su trayectoria, lo que es asombroso y de algún modo, hasta excesivo. Y Messi es increíble, han sido las dos caras del fútbol en la última década. Les tengo mucho respeto y para mí fue un placer tener la experiencia de jugar contra ellos. Por tanto, para Bandit, Messi y Argentina es un claro candidato a ganar el título en Qatar. Vamos ahora a hablar de uno de los objetivos primordiales que se ha marcado precisamente el PSG de Leo Messi. Para reforzar la medular de cara a los próximos meses, cada vez falta menos para que comience un nuevo mercado de fichajes y muchos clubes comenzaron a planificar los movimientos que realizarán después del mundial de Qatar 2022. Sin ir más lejos, la directiva del Paris Saint-Germain intentará reforzar la plantilla con la llegada de un centrocampista más. Cristóbal Galtier está conforme con lo que tiene actualmente, pero un jugador más no le vendría mal. Según lo que informó Relevo, el elenco parisino estaría interesado en los servicios de un hombre de experiencia como Ilkay. Gou Gündogan, quien no tiene mucho sitio en el Manchester City de Pep Guardiola y podría cambiar de aire. El centrocampista alemán de 32 años finaliza su contrato con el club inglés a mediados de 2023 y por ahora no llegó a un acuerdo para renovar su vínculo, por lo que a partir de enero podrá negociar con cualquier club. Gündogan no está conforme con su situación en la plantilla ya que goza de poca continuidad en el elenco titular de los Citizens. Con este panorama, desde su entorno no descartan una salida en el próximo mercado de invierno. Habrá que ver qué sucede en los próximos meses, pero lo cierto es que el nombre del germano será motivo de discusión entre varios clubes importantes, como Paris Saint Germain, Bayern de Múnich y hasta Barcelona, los tres interesados en sus servicios. Por tanto, Gundogan, que había sonado también para el Barcelona en la mirada del PSG,